giorno, cari amigo da Pablo! El giorno de hoy, ¿qué cosa facho? faccio un entrenamiento de tonificación per le gamba, Voy a hacer tres ejercicios que te van a ayudar a tonificar gamba, Como poderte guardar y por un peso muy moderado. No es un peso así troppo pesante, pero al menos te puedo tonificar y cuando tú riesca a andar en palestra no tiene más peso para hacer la hipertrofia, va a ver, de allá en palestra me todo el peso que voy. Pero si tú no hay un peso así, troppo fuerte, puedes utilizarlo pues con este peso que he portado yo. Ahora vamos a hacer tres ejercicios para tonificar la gamba. Aunque tonificamos un poquito el glúteo, vamos a yungle, aunque Uno per bichipiti. ¿Quién no vuelve a ver un bichipiti al menos tónico? Aunque più grande. El mío es piccolo, pero no grande, más Aunque le voy a ayúndele. Uno pelo espada, uno pelo espada. Pelo espada también se lo voy a juntar. Y por último le voy a juntar uno ejercicio de abdomen. Yo esto lo voy a repetir ¿eh? una, dos vueltas. Tú acá se lo fai tres vueltas porque adentro debo dar el abono, debo dar el labor Estoy aprovechando para que no se llente para hacer... Guarda, vale, este entrenamiento al lado del sanzero. Un estadio importante de Italia y de Milano donde juega el Inter, el Mila y donde van manifestaciones esportivas, anticonciertos, de tante cosas. Va bien, vamos a, a iniciar nuestro nuestra tonificación per la gamba, un laboro de y uno de espalda y de abdomen. Vamos a mover un poquito la, la espalda indietro, indietro, avanti, avanti, eh, cosita, ta, ta. ta me muevo en el posto, me muevo, me muevo echamos me un poquito pues, de riscaldamento riscaldamento un regalito que me han no falta en Colombia yo me lo meto ¿no? por si me importa fortuna giro, giro, giro, un poquito de así le envío la información a nuestro chelebero que el cuerpo va a hacer un poquito de actividad física ok Tra, tra, es así, me muevo un poquito, me muevo un poquito es así perfecto, perfecto, hago un piegamento, ay ay ay, estoy un poquito oxidado, después de la vacanza estoy un poquito oxidado Año <risa> nuevo, más energía, más energía, ok, para iniciar, eh, vamos a hacer 30 salto. jumping ya, jumping ya o el salto del payacho o el salto del payaso en español, ok, prepárate, prepárate, me qua <risa>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 en 8, en 9, en 10 uh. ah. no he iniciado ya todo un poquito estanco no, todo no te puedes estancar prepárate, prepárate para el ejercicio, prepárate oiga, hoy no he portado el agua hoy pero tú bebe un poquito de agua, tú que se a casa ok, perfecto, como es de esto, vamos a hacer tres ejercicios per legamba voy, voy, voy, voy a iniciar con el primo de gamba hago uno y a la final faccio dos. Uno en dos. Puede guardar. Voy a hacerlo. hago este. Dopo continuo con bicipiti. Y por último con abdomen. Esto lo repito dos veces y después hoy paso el segundo de gamba. Ok, prepárate. Prendo el peso. Prendo el peso. Ok. Prendo el peso. Vado un poquito indietro. así me guardate Ok. Piedi a la misma misura de la espalda. Va, petto avanti guarda petto saco, saco petto petto petto di cavallo robato ok perfetto perfetto extiendo lentamente va conto 1 adesso a fondo avanti 2 adesso 3 4, a fondo avanti 4 5 6 7 8 9, 10, sono 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 in più, 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Adesso, picipiti, pressione ginocchio, tiro petto fuori, fuori, contraigo addome. Ok, si fa. 12, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perfecto, perfecto, vamos a añadirle uno de abdominales. Atome, atome, atome, atome. Ok, atome, atome. Cuatro plan, plan, plan, plan, plan, plan. Ok, conto diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en diez va. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ok, ahora abro el quilo indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, perfecto, uh. Ay, ay ay ay, ay ay, una pequeña pausa, una piccola pausa. Adesso, este ejercicio lo repito nuevamente. Pero adesso voy a hacer a, a fondo siempre indietro. Faccio así: a fondo indietro, escuote, cambio indietro y escuote. Ok, voy a hacerlo siempre 30 volte. 30 volte. Adesso lo no lo hago del lado si me guardaste, prepárate. prepárate, prepárate, poca pausa, poca pausa, ok, perfecto, perfecto, si sí va, ¿Y el 10, 10, esta mi sobre la espalda, ok, si sí va, si sí va, 1, okay. en dietro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 in più, 1, 2, 3, 4, 9 10 10 in più ultimo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 uh uh 7 ah, 8 si Ok, vai continua, bicipiti, piego i ginocchio, corto, corto qua, 1 martello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più, lento, lento, lento, lento, Ok. Perfecto, pues bueno, continúa. Abdomen, abdomen, abdomen. Poca pausa. Abdomen, abdomen. Ok, vado a terra, vado a terra. Ok, va. Vamos a fare. alternato, va. Prepárate. 4, 3, 2, 1, inicia. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9, último en 10, va, 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8, 9, en 10, 1, 1, 1, 1. Siempre la vida nos quiere de Q. Uh. Ok, adesso, para finalizar, vamos a hacer el otro ejercicio de, de, de la gamba. Vamos a hacer estaque, o más conocido en español como peso muerto. Y le voy a añadir el otro ejercicio per la espalda, vamos a hacer el, el press militar y después de esto andamos siempre con abdomen, abdomen, abdomen. Este es un ejercicio de tonificación, estamos utilizando peso eh, moderado y hacemos más repeticiones per la gamba, que importantísimo. Alenar la parte superior es fácil, con la gamba, chivole, constancia, sacrificio, eh, bolia, ok, ok, raga me guardan no. no se mola más no se mola ok vamos a iniciar con el, el último ejercicio de gamba stack ok prendo el peso Me facho de lado guarda abro pies a la espesa misura de la espalda más largo guarda esquina dirita guarda me esquina dirita esquina dirita y salgo 1 en 2 en 3 en 4 en 5 In sei, in sette, in otto, in nove, in dieci, dieci in più. In uno, due, tre, quattro, cinque, sei. 7. 8 9 e 10, dammi 2 in più. E 1. E 2 22, 2 in più. 23, e l'ultimo è e 24. Adesso la giungo. 1 per la spara. Si va. Apro. Apro. Se si va. 4 3 Due, uno, arrivo. Uno, due, tre, quattro, cinque, lentamente, sei, sette, otto, nove, dieci, due in più. 1 2 ah, lentamente ok perfecto perfecto vamos a yunger uno 1 de de abdomen. <ríe> ADDOMEN ADDOMEN, ADDOMEN, ADDOMEN vamos a cambiar vamos a cambiar me extraño que voy a hacer? voy a hacer esto guarda guardatemi ok, vamos a hacer esto prepárate, prepárate ok iniciamos 3 2 1 inicia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 In 5 In 6 In 7 In 8 In 9 In 10 Dammi 10 in più Tu riesci 1 sei un gladiatore 2 3 4 5 6 7 8, 9, nueve último último último ah 10 bien muy bien Molto bene. Molto bene. estamos casi finalizando voy a hacer la última vuelta y finalizamos por el giorno de hoy tú lo puedes repetir 3, 4 volte aunque con più peso nuestro objetivo de hoy es tonificar un poco la gamba anche el bicipiti y la espalda y el abdomen todo lo que fai hoy domani se verá todo a un precio en esta vida una máquina vela costa una dona una dona vela costa una casa bella costa la salud te costa todo costa por eso todo lo bello que tú fai hoy domani se verá Ok, último ejercicio, último, último, ah, ah, ah. ok, ok, voy a cambiar de lado, pues si me guarda del otro lado, ok, piedi, la misma misura la espada, aunque el es más largo, ok, derecho va, acendo, acendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otto nove e dieci e uno e due e tre e quattro e cinque e ah, sei e sete e otto e nove e dieci dammi due in più uno. ¡Ah! ¡Due, dos, dos! Último esfuerzo. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Hay un esparta, Un guerrero. Ok. cual continúa? Espalda. Abro, abro. Abro. Ok. Se va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. seis, siete. 8. 9. 10. 1. Lento, lento, lento. Ah. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Cuándo queda avanzando? Me le falta nueve vueltas. Tú lo fai 3 4 Abdomen, abdomen. Abdomen. Abdomen. Vamos a fare. Doppia plan, doppia plan, doppia, doppia. Doppia plan, doppia. Doppia plan, doppia. Ok. Doppia plan dieci volte uno due tre fa uno due tre quattro cinque sei sette otto nove Ah. Ultima, in 10, me quedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in 10. Resiste. Te ah. l'abbiamo fatta, te l'abbiamo fatta, te l'abbiamo fatta. Non dimenticare di fare stretch, stretch. Se si ancora non ti sei iscritto a questo canale suscríbete a eso, no te dimentiques de convivir y suscríbete a este canal. Les recuerdo, todo lo que hay hoy, domani se verá. De cuore, Juan Pablo.